Eh, Hernán, te mandamos un eh, saludo afectuoso desde la ciudad de La Paz, eh, pues eh, como esta es una entrevista personal contigo, lo primero que se me ocurre preguntarte, Hernán, no es cierto que seguramente lo charlarás con tus amigos por vía baja, como decimos aquí en los medios, eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy, Hernán? Bienvenido. Buen día, gringo. Escuché la última parte solamente ¿eh? para el que no, no estaba conectado. Gracias, buen día. Eh, ¿No me escuchaste? No, no, no lo escuché. Bien. No, escuché eh, no, te decía lo siguiente, eh, lo que seguramente uno, lo primero que le pregunta cuando se comunica por vía baja, no públicamente, a, a un amigo, ¿no es cierto?, a un colega, a una persona con la que uno tiene una relación, es ¿cómo te sientes?, ¿cómo estás hoy? Y esa es la primera pregunta que quiero hacerte, Hernán. ¿Cómo estás hoy?, ¿cómo te sientes? Bueno, bien de salud, ¿no? Bien de salud, pero sin duda alguna ya hemos llegado a unos niveles de, de tensiones y de preocupaciones porque... Este largo paro de 26 días te viene afectando un poco a la familia, al, al sentido común, eh, te viene afectando incluso a la inteligencia cuando ves alguna impostura o ves algunas situaciones que, que hoy obviamente me sorprendía ver algunos titulares, alguna nota, este, que no condice probablemente con lo que una institución puede ser, como si, por ejemplo, para entrar en materia, la Universidad de Virginia Moreno, a través de su vicerrector y de dos instituciones, la Federación Universitaria y el Sindicato, hicieron una declaración ayer donde decían que iban a declarar traidores y enemigos a quienes cuestionaron o quienes obviamente no acaten las medidas que un cabildo de forma multitudinaria lo dijo y me pregunté ¿por qué hace esto la universidad cuando la universidad es el farol del debate político del pluralismo político de las ideas y esto ya me preocupó demasiado el día de hoy que ha amanecido obviamente mal además que tengo que hacer tengo una cita médica con mi esposa eh, esto ya viene, eh, Gringo, te das cuenta, afectando no solamente un paro de actividades, que, que no hay ventas, eh, que hay bloqueos, etcétera, pero también el estado de ánimo de muchas personas que obviamente hemos sido críticos, hemos visto con otros ojos una medida extrema eh, y hemos sido lo más prudente posible, ¿no? eh, tanto cuestionando al gobierno, obviamente por la falta de decisión, como también una medida que hoy creo cumple 26 días. Y si nos fijamos en la historia nacional, es el primer paro eh, que se hace por el censo. Y a nivel mundial probablemente también es el primer paro que se hace por el censo cuando es de cumplimiento obligatorio de un gobierno o de un estado que lo debe realizar cada 10 años. Entonces ahí no hemos equivocado todo. El gobierno que no tuvo la respuesta adecuada y esta medida ya que da, realmente es, es, es largo, ¿no? Y que está afectando en todos los niveles. Y no deben asumir así los protagonistas o quienes están detrás, de esta medida, a pesar que obviamente hay un discurso, no total, este, ojo, este gringo, y eso es bueno aclararlo, ¿no? Eh, no es que hay una élite dirigencial que evidentemente es violenta, que nos quiere llevar al extremo, pero creo que un pueblo en conjunto es diferente, ¿no? Es disciplinado, un pueblo es abierto, Santa Cruz es de Collas, es de Cambas, es de Chapaco, Santa Cruz, eh, vienen cada más de 500 mil migrantes, viven acá, con esfuerzo, con amor, han trabajado y, y hay esa confusión de cultura, ¿no? pero hay sectores que evidentemente no le gusta esto y alimentan el racismo, alimentan la, la violencia. ¿No? Ojalá que este paro llegue eh, hoy a su término. Ya se han tomado algunas medidas, como la liberación de los que fueron acusados por la exclusión de la y de la relación única de campesinos. Hoy, quizás eh, a nivel de la Asamblea, ya genere una ley tal como se pidió y creo que este paro ya debería concluir el día de hoy, lo digo de forma clara, abierta, sin temor a nada, sí, es un paro que hoy debe llegar a su fin para reencauzar las relaciones sociales, las relaciones económicas, para reencauzar el empuje de esta región que lamentablemente está siendo seriamente afectada. De acuerdo, Hernán. Eh, hemos estado escuchando, evidentemente se ha avanzado respecto a esas peticiones que formulaban en el cabildo del pasado domingo y eh, se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de la de la justicia, ¿no es cierto? Unos podrán cuestionar y dirán eh, cómo la justicia puede haber hecho o haber tomado esa determinación. Bueno, en fin, es, es un escenario en el que seguramente se ha hecho algún tipo de ponderación, porque el juez también tiene que ponderar y considerar algunos elementos que posiblemente no necesariamente están en la letra muerta de la norma. Está claro, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo ahí. Eh, eh, lo que nos preocupa un poco, Hernán, y queremos transmitirte esto, compartirlo contigo para escuchar un poco tu criterio, nos eh, preocupa que hayan sectores que siguen insistiendo en que el censo tiene que hacerse sí o sí el año 23, ¿no es cierto? En octubre, en noviembre, en diciembre, pero el año 23. Y claro, aquí reflexionábamos esta mañana aquí con mi compañero Diego Montaño y decíamos, ¿por qué si el objetivo mayor que era... Tener más recursos y tener más escaños antes de las elecciones del 2025 ya, está, ya estaría prácticamente garantizado entre el decreto y una ley que pueda venir. ¿Por qué hacer cuestión de Estado con el censo 2023? Porque fue esa la premisa con la que movilizaste a la gente 2710. Es la única razón por la cual en este momento no sueltan esa prenda. Pues yo, mira, yo creo que hay que mirar un poco lo que pasó en los últimos 26 días que Santa Cruz tuvo la capacidad de reunirse en menos, un poco más de dos, un mes, dos cabildos importantes. El cabildo del domingo 13 de noviembre creo que ha sido multitudinario, es muy importante, la gente fue de forma desestinada. Fue un grito de protesta, no solamente a nivel del gobierno, sino sea, también un grito de protesta por la dirigencia local. ¿no? Entonces, y, y ahí las preguntas fueron obviamente difusas, las preguntas fueron muy general, donde la gente salió descolocada. Nosotros que leemos un poco y muchos amigos que hicimos la, eh, eh, el análisis, estamos todos descolocados ante la serie de preguntas y al fondo y al, y al final yo me cuestioné y dije entonces la demanda del censo ha quedado reducida a la liberación de los detenidos, porque no se dijo nada sobre la continuación del paro o la continuación de la demanda del censo 2023. Entonces pues esta es una figura importante, un cabildo que respondió a la demanda, que respondió a la exigencia y de forma reciclada rechazando la violencia rechazando lo que el grupo determinado sigue insistiendo en que el censo debe realizarse en 2023. Yo creo que este es proceso de negociación, incluso eso ya ha generado fricciones internas en el Comité Interinstitucional, ya no se lo vea, al, al rector, por ejemplo, se lo veía de forma más crítica, cuestionando, no lo se veía como antes de forma unitaria y conjunta, ya hay una disparidad de criterios, definitivamente hay fricciones serias. Entonces el hecho de mantener una idea es precisamente para seguir polarizando, y eso lo, lo viene haciendo, creemos, como de pancada opositora. O sea, no hay donde perderse. Creemos y la gobernación quiere generar y se alimentan, obviamente, de la polarización, se alimentan de los extremos. Nos paramos en esto y no cedemos un milímetro pidiéndole al gobierno que cambie de, de, de actitud o de medida para que el censo se haga el 20 ya es un capricho. En todo proceso de negociaciones, creo que hay que mirarse la figura ganar o ganar. Creo que la decisión de que se haga el censo el 20 24 de marzo. Hemos ganado todo, ganó el país, ganó Santa Cruz, ganó, ganamos todo y mucho más, como tú dices, cuando los resultados ya lo anunció el presidente, será en septiembre, octubre, y genera una nueva lógica en la distribución de recursos y probablemente en las elecciones próximas del 2025. Entonces, creo que hay que mirarla en ese ámbito, con la mayor amplitud posible, responsabilidad ante todo. Y que obviamente no esperemos que el día de mañana siga habiendo muertos, heridos, Siga habiendo violencia, pero esto, repito, no es que es un sentimiento colectivo. No es que yo, ciudadano de clase media o del que o del otro lado, queremos eso. No, definitivamente no. Hay una tendencia, yo lo apunto directamente a la gente de Creemos, diputados y senadores, y también a la gobernación que están buscando, alimentando esta polarización y probablemente más violencia. no Es por eso que se atinca en el 2023, eh, repito, el paro este, ya es insostenible, eh, creo que la gente ya está saliendo a trabajar, ya lo han dicho varios sectores, si realmente hoy día no se levanta de forma oficial, pues el día de mañana van a salir casi los transportistas, comerciantes, mucha gente que ha estado en, eh, secuestrada, en enclaustrada. Yo tengo un par de familiares, digo que hace 20 días no reciben un peso. ¿Por qué? Porque son emprendedores, porque su vida, su sustento es es vender algo, un producto hacia afuera y deben salir a la calle con, con moto, contratar algo, pero ahora están encerrados en su casa, entonces, por favor, no es que eh, eh, esto es viva la vida y el, el paro va a seguir hasta Navidad, debe cumplirse hoy día de hoy, y esas posiciones violentas que han dicho algunos sectores como el vicepresidente cívico, que el paro va a continuar de aquí para adelante, etcétera yo creo que ya no, de forma definitiva. Eh, hoy el deber, justamente en una de sus notas, rescata que hay diferentes sectores. El doctor Santi Esteban, por ejemplo, ¿no es cierto? Es una nota que eh, la tiene el periódico El Deber y que titula que eh, ven que el paro cumplió su objetivo, ¿no es cierto? Las declaraciones que hace, no sé si las viste, el eh, asesor jurídico del comité que encabezan justamente el señor Camacho, el señor Calvo y el señor Cuellar, José Luis Santi Esteban, que dice, eh, más allá de las fechas y todo, ¿no es cierto?, eh, el paro ya cumplió su objetivo. Es decir, es, es un razonamiento que no sé cuánto eco tendrá esta declaración o este posicionamiento del doctor Santi Esteban en la interna, ¿no es cierto?, en la mesa chica, donde seguramente se reúnen allá eh, para poder eh, dilucidar eh, qué suerte va a correr ahora el paro. Eh, volviendo al tema del cabildo, eh, tú lo has mencionado, se han hecho cinco preguntas, eh, ¿cuál de ellas ha sido la que te ha dejado más preocupado o más inquieto? Bueno, en general, toda, ¿no? Porque no tiene, no tiene una claridad e incluso a las horas siguientes, a, a las horas que hubo el caído, salieron, alguien sacó un, un, un, un arte donde decía los pasos a seguir. El primer paso, el 72 horas, si no se cumple el paso. El segundo paso, vamos a declarar independientes. Tercer paso, nos separamos de Bolivia. Entonces, esa confusión que se generó, ¿no? Y cuando hablas de la relación política con el Estado, Prácticamente hay dos caminos, ¿verdad? Es la vía democrática, constitucional, de reformar la constitución, de hacer referéndum, etc. ¿no? Y eso no son de un mes hasta Navidad, son procesos largos, ¿verdad? De cinco años, etcétera, no O la otra vía es la guerra civil, ¿no? Es decir, declararse independiente y hacer eh, con el Estado una guerra civil. Entonces, eso es eh, algo que me preocupa, Yo, sin ser constitucionalista, pero si una persona leída que sabe la constitución, etcétera, ¿no? Entonces, eso, eh, y eso está en el sentimiento de la gente, que lograron introducirle, que lograron eh, minar la cabeza, porque ese arte me mandó una persona que vive en Paurito, lejos, y diciéndole, como diciéndome, pucha, ya al fin vamos a ser libres, aquí vamos a ser, eh, eh, como dice la Constitución, con la autodeterminación de los pueblos. Entonces, eso sí me generó bastante preocupación, pero ya se abrió un debate, no, un debate que no es nuevo, un debate que muchas regiones hablan de federalismo, pero todavía sin cumplir procesos. Por ejemplo, Santa Cruz consiguió la autonomía gracias a los referendos, a la lucha de Santa Cruz, pero esta autonomía quedó incompleta. En Santa Cruz tenemos un estatuto autonómico departamental aprobado en, en, en, en referendo y luego por el Tribunal Constitucional. Ya el señor Rubén Costa lo promulgó. Pero yo te pregunto, y preguntamos como periodista a los actuales de la gobernación, ¿Se ha cumplido por lo menos en el 30% de este Estatuto Económico Departamental? Pues te van a decir que no, porque ahí se crea una serie de instituciones que están compatibilizadas con la Constitución Política del Estado. Se crea, por ejemplo, la Defensoría Departamental de los Derechos Humanos, y no han movido un dedo para hacer eso. Se crea el Instituto algo de, eh, de, de la Tierra, que va con el INSRA, en un poco paralelo, sino de forma conjuncional, tampoco se hizo nada. Nunca funcionó la Comisión Agraria Departamental cuando la, la, la ley lo señala así para trabajar de forma conjunta con el Ila Entonces hay una serie de exposiciones. Entonces primero cumplamos el estatuto departamental autonómico, ¿verdad? Como regla que hay en Santa Cruz. Lo único que se ha cumplido ha sido la elección de gobernador y vicegobernador que lo establece este estatuto. Lo único. Porque obviamente fue electoral y porque ya se fue a la urna. Pero también el gobernador y vicegobernador no se pueden ver ni, ni, ni, ni, ni, ni para las fotos Entonces este conflicto nunca aparecieron juntos y siempre se ve separado, entonces hay que ser autocrítica en ese nivel o sea, no hay un cumplimiento de esta norma básica que es la constitución de, de Santa Cruz, tampoco se cumplió. primero cumplamos esto y luego ya debatamos los otros eh, problemas que son obviamente estructurales, son profundos como aquello de discutir qué vamos a hacer con el Estado esto no es como vender mocochichi, ¿verdad? esto es algo difícil, algo profundo que, que, que, que prácticamente genera debate interno, este, leyes, proceso de referéndum, proceso de hacer una nueva constitución, reforma constitucional, etc. ¿no? Ahora, si no quieren por esa vía pacífica y democrática que son cinco a diez años, pues alguien estará pensando en una guerra civil. Alguien estará pensando realmente armar, sacar y declararle: Santa Cruz somos independientes, autónomo y autodeterminados. No nos importa un pito lo que diga el gobierno, pues quieran eso. Entonces eso ya es obviamente para repensar seriamente lo que se ha hecho en el cabildo con esta pregunta. De acuerdo. Eh, Hernán Cabrera, periodista e investigador en Santa Cruz. Eh, nosotros hemos puesto siempre un poco el ejemplo de ese señor que se dedicaba a la, a, a la relojería y que un buen día cuando estaba volviendo a su casa se encontró con un grupo de sus vecinos ¿no? que estaban bloqueando y que no lo dejaban pasar. Le faltaban cuatro o cinco viviendas para llegar a la suya y de pronto la discusión se tornó violenta y la emprendieron a golpes contra este ciudadano que terminó eh, en terapia intensiva en un hospital. No se murió porque, bueno, felizmente pudo resistir la golpiza. Ese pequeño ejemplo, partiendo de esa, de esa pequeña unidad tan simple, eh, me, me permite plantearte la siguiente pregunta. Una vez que se decida que el paro termine, ojalá hoy, ojalá hoy sea el último día, si no es hoy, en algún momento va a terminar. No creo que la idea sea mantenerse en paro permanentemente, una situación que sería realmente muy difícil de sustentar. Pero la pregunta es, una vez que termine el paro, cuando siga ya, todo vuelve a la normalidad, ¿cómo van a estar en, en Santa Cruz? ¿Cómo, ¿Cómo lo va a ver el relojero, que seguramente ya esperemos que se haya repuesto de las lesiones que sufrió aquel día? ¿Cómo los va a ver a los relojeros, a sus vecinos, al señor que vive al lado, al señor que vive al frente, que esa noche lo golpearon? por no estar de acuerdo con lo que ellos pensaban. Ese chiquitito en grande, ¿cómo, ¿cómo queda el tejido social allá en Santa Cruz? Más allá de lo económico, que obviamente les va a tomar un tiempo seguramente eh, recuperarse a muchas empresas, ¿no? Yo escribí algo hace, justamente hace unos 15, 20 días, diciendo el paro no solamente golpea a la economía, no solamente golpea a, a lo macroeconómico, ¿verdad? Sino golpea a los derechos humanos, golpea a y hiere a las relaciones sociales y humanas, en ese caso concreto que pone, yo te pongo otro caso muy concreto. Mi hermana, que debe ir todos los días a trabajar, que es médica, antes iba en moto, iba en moto siempre, despasaba tranquilo, pero ya en los últimos tiempos, en cada punto de bloqueo, le exigían que presente su carnet, su dedicado de trabajo, y le preguntaban dónde está yendo usted, qué está haciendo, por qué está yendo, y le requerían requisar su, su, su, su, bueno, su, su cartera. Entonces, cosas como. Y entonces aquí en el barrio, donde ella conoce a un montón de gente, entonces, ¿te das cuenta? Se rompe esas relaciones y eso es lo más, lo más preocupante. Evidentemente, la economía se recupera, los empresarios van a recuperarse, etc. Pero, ¿y qué de las heridas sociales? ¿Qué de las heridas eh, del caso que tú mencionas o de muchos otros que hemos sido partícipes, protagonistas o hemos visto observadores? Hemos y eso va a generar, va a costar un poco más reencauzar esas relaciones, eh, volver a tejer esas relaciones humanas que lamentablemente se han quedado quebradas. Eh, ...heridas por este paro que en todo, para mí ha sido violento, porque todo paro, todo bloqueo es violento, todo por bloqueo es anticonstitucional, así como el cerco es anticonstitucional, anticonstitucional, violento, también este paro bloqueo es violento, es ilegal, es no se puede bloquear, no hay bloqueo bueno y malo, o sea, eso bajo ningún punto de vista, y creo que en esta lógica este, hay que trabajar, eh, los medios tendrán que trabajar en este sentido... El comité cívico, el comité internacional, la unidad de Moreno tendrá que trabajar mucho en eso, eh, tratar de sanar las heridas. Eh, paro, se, paro se cumple, bueno, adelante, ya sigamos. Pero fundamentalmente yo debo decirle a mi vecino, hola vecino, ¿cómo estás? Bien por aquí, por allá, y, y parar de contar. Pero ya que no quede ese resentimiento, ese odio, que probablemente lo, lo, lo, lo, algunos van a seguir alimentando, ¿no? Algunos van a decir. Esos violentos van a decir, bueno, los que no bloquearon fueron colla, fueron masistas, o los que bloquearon fueron pititas y, y, y caras. Eh, yo creo que ya no. O sea, aquí pues eh, implica de forma conjunta colectiva superar estas caras, superar estos miedos, superar estos prejuicios, y que ya estos violentos y radicales de determinados sectores eh, callen, ca callen su voz y, y dejen ya que esto camine, ¿no? ¿eh? Sí, eh, una última reflexión que quisiera que nos puedas eh, compartir, Hernán, es respecto al tema de los medios de comunicación. ¿Cuál, ¿Cuál crees que ha sido el rol de los medios de comunicación en lo que va hasta ahora del conflicto? Esperemos que hoy se solucione. Eh, ¿Tu valoración respecto a ese tema? Bueno, más allá de las agresiones que se han dado a los periodistas, eh, algunos varios periodistas, yo he criticado bastante, a, a los, no bastante, sin sí, par de artículos que se agredió a los periodistas en su conjunto, porque hubo agresores de ambos lados, ¿verdad?, o se compañeros de Bolivia TV, de cadena A, de Unitel y otros, o sea, y eso genera una interpelación al poder, a los gobernantes para que sean garantes de derechos humanos antes de vulneradores. Creo que los medios de comunicación, por lo menos las grandes redes, han jugado a un partido, no, han jugado a consolidar una idea, impulsar, obviamente, la idea del censo 2023 de que es una expresión mayoritaria de todo un pueblo. Y lamentablemente se tomó partido en ese sentido. ¿no? Como también, obviamente, había del otro lado medios que también generaron una confrontación en ese sentido. El rol de los medios de comunicación es una apuesta a los derechos humanos. El periodismo se hace para el pueblo y el servicio a la verdad. ¿no? Pero yo creo que no podemos negar que algunas estaciones, algunos canales de televisión y periódicos han jugado a alimentar la polarización a estar a un lado, mirar desde un lado lo que hace es generado este conflicto y no de manera integral, y mucho más. Algunos periodistas que también han estado en esa lógica, no, eh, y este conflicto ha afectado. De este, este, Ulises decía: Los periodistas tienen una batalla todos los días que es ganarle la batalla, ganar la batalla de la credibilidad. El día que se pierda esta batalla, la credibilidad, pues habrá que dejar ser periodista, irse a venderse de papá frita, o irse a bloquear, o irse a acercar una ciudad. Entonces, te das cuenta, eh, y ahí hay un cuestionamiento. Y creo que a partir de ahora, se tendrá que hacer análisis interno, autocrítica, tanto a nivel de periodista, organizaciones de prensa y medios de comunicación, en cuál fue el rol, si lo hicieron bien o mal, y obviamente a repensar esta nueva ruta de que el periodismo básicamente es lo que decía José Martí, ser luz en la tinieblas y paz en la guerra. Buenísimo Hernán, muy buenas reflexiones. Eh, pues espero que la próxima vez que nos reencontremos, ojalá sea personalmente, o si es a través de esta vía, pues eh, nos puedas decir, cuando te preguntemos cómo te sientes, digas, estoy... Perfecto, estoy impecable. Estoy más feliz que nunca. Ojalá que así sea, Hernán. Eh, te mandamos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestro respeto, como siempre, agradeciéndote por la generosidad que tienes de regalarnos unos minutitos. Solamente más adelante estaremos nuevamente molestándote. Eh, un gran abrazo para ti, Hernán, y muchísimas gracias. Gracias, Gringo. Un abrazo por bien. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hernán Cabrera, periodista e investigador de Santa Cruz, haciendo su lectura de hoy, ya el día 26 del paro indefinido allá en Santa Cruz. El Cabildo y otros elementos que ustedes han podido escuchar. Nos vamos a la pausa.